la línea entre el bien y el mal. Bien, bueno, ahí está, en este bloque culminamos lo WhatsApp. Vamos a escuchar a nuestro compañero Amado José Rosa. Bien, gracias Carolina, gracias Yerjan, gracias a Francia, a Fulvio, donde quiera que se encuentre. <risa> <risa> Miren, en las filas del Ministerio Público de la República Dominicana, hay grandes temores, se están abrigando grandes temores, hay nerviosismo, hay una cierta desazón y una esperanza no muy halagüeña de cómo vendrá el futuro inmediato. Y eso se debe al hecho de que el triunfo de Luis Abinaderma, la propuesta que hace de un procurador independiente, se entiende, se cree, se espera que el Presidente de la República y su partido, su gobierno, eh, haga una purga dentro del Ministerio Público. Indudablemente que hacer eso sería acabar con años de inversión, con años de trabajo y con años de dedicación a la creación de una carrera especializada con una formación adecuada se lo dice quien fue su director de la Escuela Nacional del Ministerio Público por cuatro años, como el caso mío, donde el programa inicial de formación para aspirantes a fiscalizadores, que es la vía de entrada al Ministerio Público, tenía una grilla, o sea, una, eh, un, un, un conjunto, ¿no? un grupo de materia que rebasa con creces, rebasa con creces la, las horas teóricas y prácticas que dan en una maestría normal cualquier universidad del país. Porque en esa grilla, yo particularmente, al momento que llegué a la escuela, comencé a manifestar mis preocupaciones como docente en relación a materias y a temas que debían de, de estar ahí de manera necesaria y lo que era un capítulo dentro de una materia se convirtió en una materia aparte, como el tema municipal, que no lo tenía cuando yo llegué, y definitivamente el fiscalizador tiene que tratar aspectos eh, municipales en su trabajo permanente, en su trabajo diario, entonces había que enseñarlo a, a, a manejar esos temas. Para poner un ejemplo, ahora bien, ¿dónde está el problema? ¿Dónde está el entronque? Bueno, mire, en el Ministerio Público, hay gente muy buena, hay gente muy capaces, hay gente muy trabajadora, hay gente muy entregada, hay gente muy dedicada. Pero también hay otros que a pesar de la carrera nunca creyeron en ella y decían, lo decían de manera, de manera jocosa, lo decían de la siguiente manera. Carrera, la carrera es la que nos van a dar cuando gane otro partido. Así mismo decían. Y los ministerios públicos que me están escuchando en este momento saben que no estoy hablando pendejadas. Bien, eh, ¿es todo maravilloso dentro del Ministerio Público? No. Hubo gente que nunca se quitó el traje de peledeísta. Y eso lo sabe todo el que estuvo ahí dentro y sabe también que eso debe tener una consecuencia. Eso debe tener una consecuencia. Y en segundo lugar, los últimos concursos, sobre todo los últimos dos concursos, después que, que entró Jan Alain, Hubo un nivel de búsqueda de un resultado y eso, indudablemente, que hizo tambalear la oferta de la escuela. Mientras doña Aura Celeste Fernández, una franco macorizana de la que yo, franco macorizano, también me siento orgulloso de compartir esa pequeña nacionalidad que tenemos de este pueblo, porque es una mujer que enorgullece a cualquier franco macorizano por su actitud frente a la vida, Mientras tuvo Aura, a mí me consta, mientras tuvo Aura, yo fui el primer procurador general de corte que fue parte del consejo, del consejo académico de la escuela del Ministerio Público. O sea, conocí la escuela desde el primer momento, conocí sus interioridades y luego fui su subdirector por cuatro años. O sea, conocí las interioridades de la escuela. Aura hizo un coto cerrado blindado con la finalidad de que ni la política ni el deseo del procurador de turno pudiera eh, eh, eh, afectar el resultado de, unas, eh, de un concurso, de una elección como se hizo. Eh, pasó igual, o sea, Domínguez Brito respetó eso y respetó ahora, pero pasó igual con los demás directores de la escuela, Wilson Camacho, Ramón Núñez, todos, Gladys Sánchez, todos tuvieron una, una libertad para moverse. Llegado a se comenzaron a manejar una serie de actitudes frente a la escuela. Pasó también en el segundo periodo de Domínguez, Domínguez Brito. Hubo algunas, pero Domínguez Brito era un hombre mucho más respetuoso de los procesos, y por esa razón... No hubo tal dificultad muy seria, digamos. ¿Por qué? Porque cuando una gente llega a la Procuraduría, yo lo dije en un comentario la semana pasada, cómo, cómo yo visualizaba el procurador que queremos o que necesitamos en este país. Cuando usted llega con proyecto político o parte de un proyecto político a un cargo como ese, donde independientemente de que usted sea miembro de un partido, Usted tiene que comportarse como un hombre equilibrado, racional, enjundioso, porque de lo contrario, el tinte político partidario va a hacer desaparecer el objetivo de la institución, el objeto mismo de la institución. Y por esa razón, por todo eso, por esos concursos donde se andaba buscando un resultado y en muchos casos de eso se, se logró resultado, se intentó que todo el, el, el, el, el, el, el que trabajaba para la Procuraduría General de la República en el área administrativa, que era abogado, prese, se presentara al concurso y pasara. Y hubo grandes enfrentamientos. Hubo grandes enfrentamientos. Con este procurador que está ahí hubo grandes enfrentamientos. Pero eh, en un momento dado también hubo un muro de contención, pero no, eso no quitó de que... Hubo, hubiera algunas fisuras en los resultados de esos concursos. Por eso lo están poniendo en la palestra pública hoy y por eso hay nerviosismo, porque los que están dentro del Ministerio Público saben que estas cosas que yo estoy contando pasaron. Saben que eso ocurrió. Yo decía en mi comentario de la semana pasada, refiriéndome al procurador, que queríamos un jurista, un abogado o abogada, pero jurista, que tenga más interés en las ciencias jurídicas, que tenga más interés en enfrentar el tema de la, de la corrupción, el tema de la criminalidad, que sepa que se necesita en este país y comience a trabajar con eso en, en, en un proyecto, en un programa de, de, de políticas criminal que arme un programa de políticas de persecución para el Ministerio Público, que no la tenemos. Aquí Radamés Jiménez quiso hacerlo, y cuando hablamos de que en un caso de droga, de simple posesión, si alguien era de primera intención, había que darle un criterio de oportunidad, la DNCD comenzó a... La DNCD que está llena de bandidos. La DNCD tiene gente seria, como en todos los sitios lo hay, pero la DNCD la gente no confía. Y de una vez se pusieron como gato boca arriba, de fe, que no, que cómo iba a ser, y realmente tuvo que, que, que engavetar el proyecto de políticas de persecución Yo trabajé en ese proyecto Entonces Eso es lo que está pasando Va a haber una purga Pero el día que se haga la purga Yo espero que sea con racionalidad Con comedimiento Sacar lo que no sirve del Ministerio Público Pero hay demasiada O hay mucha gente Que es gente buena Que puede hacer el trabajo Que ha enfrentado el crimen De tú a tú que se ha enfrentado a eso. Aquí hay gente de lo que prácticamente no se puede prescindir. Por ejemplo, Miranda Villalona es un individuo prácticamente imprescindible. ¿Por qué? Porque ha mantenido un, un, una actitud de resiedumbre, una actitud de respeto hacia, hacia su entorno y una actitud de respeto a su trabajo, a sus funciones. Wilson Camacho, un tipo tan brillante como ese, usted no puede prescindir de él. Porque el Ministerio Público necesita abogados, necesita juristas, que, que, puedan, que puedan armar un equipo de investigación o un equipo de litigación con desempeño adecuado Para ponerle dos nombres nada más Entonces, hay temores en el Ministerio Público Pero en, la gran, en, en, en, en gran medida esos temores han sido el producto de que no cuidamos los fiscales No cuidamos adecuadamente la carrera en, en cierto nivel y en cierto momento Y van a pagar la consecuencia por eso cuando se haga la pulga, que se haga, deberá hacerse con comedimiento, deberá hacerse con racionalidad, deberá hacerse con raciocinio, porque ciertamente hay gente en el Ministerio Público que no debe seguir ahí. Muy bien, muchísimas gracias, Amado, por el tema que nos has traído en el día de hoy. Eh, pues la pregunta del día la vamos a recordar sí, sí, para que la para gente adelante. nos diga qué, qué les parece, qué entienden ellos que se debe de hacer. Y es la siguiente, la pregunta del día, la ponemos en pantalla muchachos. ¿Cómo no? Ahí está. ¿Está usted a favor o en contra de que se restablezca el estado de emergencia tras aumentos en casos de coronavirus en el país? Ahí está. Escríbanos.